luces que se ven en el cerro de Conchalí, ¿qué nos sí. puedes contar al respecto? Bueno, eh, esto sucedió aproximadamente a las 7:28, y 28, sí. 7 y media de la noche aproximadamente. ¿Ya? En el sector de Huachuraba yo venía regresando desde el lado oriente hacia, hacia mi casa y al momento de, de bajarme de, del vehículo me llama la atención unas luces. Unas luces con dirección hacia la pirámide, pero esto está muy, muy por encima de, del... De, digamos del Cerro mismo y observo tres luces de las cuales una de ellas comienza a ser un juego de luces, de colores entre eh, naranjo, rojo, varias, varios colores y, y había otra, otro objeto más eh, que no realizaba juego de luces sino que le daba seguimiento yo era tercera luz que estaba digamos, eh, digamos ni tan cerca ni tan lejos, o sea que digamos, tenía como una distancia más o menos ...próxima a las dos luces que lo sería Y lo, lo que yo observé en ese momento fue que... ...este objeto, el primer objeto... Eh, ...comenzó a hacer este cambio de luces... ...y comienza como a desvanecerse, paulatinamente. Mientras que el segundo objeto le, le daba seguimiento de muy cerca. Y a medida de que el primero se iba desvaneciendo realizando este cambio de luces el segundo objeto le seguía, pero no era, digamos, que se desvaneciera al instante, sino que como que de a poquito se iba desvaneciendo. Y el tercero se mantenía, le daba seguimiento a las dos luces que le adelantaban y este ya desaparecía de golpe. Pasaron aproximadamente unos 8 o 10 minutos aproximadamente desde que estos tres objetos desaparecieron y vuelven a presentarse, realizando, digamos, el mismo procedimiento con el... El primer objeto haciendo cambio de luces, el segundo dando los eh, dándole seguimiento perdón, y el tercero ya relativamente un poco más cerca de, de las dos luces que le seguían. Y bueno, sucedió lo mismo, porque el primer objeto hacía este cambio de luces digamos, intermitente, desaparecía y el segundo objeto mientras le daba seguimiento seguía desvaneciendo paulatinamente. Se y el tercero ya como que aceleraba un poco más y se... se ya. ¿Y estas luces tú las viste así de repente o aparecieron detrás de alguna nube, detrás de un cerro? No, eh, como le decía, yo venía llegando, me bajé del vehículo y comienzo a observar al cielo. Porque igual me ha llamado tema, la atención el tema de la ufología, ya que no ha sido el primer caso de avistamiento ovni que he tenido en mi vida. Y la cosa es que miro miro a mi alrededor y veo, digamos, de sorpresa estas esta tres luces, con dirección hacia el lado oriente de, de Santiago. Ya, ¿y tú tuviste oportunidad de tomar alguna foto, grabar...? No, eh, <coughs> en ese momento intenté de, de acceder a la cámara y esta se cerraba. Se abría, se cerraba... ¿No te permitía? Nada, nada. ¿Suele suceder? Claro, y en un momento eh, la cámara se mantiene, pero en la pantalla comienzan a, como a verse, no sé, como píxeles, algo así yeah. porque eran como... la verdad es que me llamó mucho la atención porque además de, de pixelearse, eh, se veían como pequeña imagen, como que los píxeles formaban como pequeña imagen, como distorsionada y se apagaba, no se apagaba el celular, sino que se apagaba la, la cámara y no lo podía volver a encender y tomé la decisión de, de reiniciar el celular lo volví a encender y abrí la cámara nuevamente y ya era imposible poder acceder ahí. Bueno.